¡Venga, ya va a empezar el juego, señores! Esto va para la simulación de YouTube. No, vamos a, vamos a jugar contra los empacadores. ¡Sunday Night Football Primetime! A ver qué tal nos va contra las cabezas de queso. F. Contreras 316. Dice... Hola, Pablo. Empezaron hace mucho. El perro 49-bajo. Hola, pa hola, 16. Contreras. Hablando del juego, no, acabamos tienes de empezar. que jugar sin corredores. Alans-17. <ríe> pues a ver, ¿a quién meto? Hola, Pablo. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? Vientos, pues... Es que, es que aunque los quiera sacar, perro, no, no hay manera de sacarlos porque... Este... Pues aparecen a fuerzas, no tenemos a nadie más. El roster actualizado del MADE no me permite meter a nadie más. Entonces... Tiene que jugar un Sermon o Mitchell o, o Monster O el que sea. Entonces, es este. Pues voy a ver a ver a quién meto a Jushek de no, Tampoco está lastimado. A Ross Willy, a el ver a quién Neto de corredor. Bajo. Dice. No tenemos nada de corredores, güey. Nada, pero se niegan, se niegan a traer a Frank Gore. Frank Gore nos haría un paro parototote. Yo sé que por el puro amor al Jersey y ese señor podría ser la solución algo dijo Shanahan 43 eh? dice juega contra Sherman vi un reportaje que dije que es el más probable que comience va vamos a meter a Sherman Shanahan apenas dijo que el tampoco 316. descartan a Gore. Dice, de NFL sí. a jugar un y el chico and de la escuadra Levi's de prácticas. Y el perro sí. 49-Bajo dice: Juguito no sale en la lista de lesionados. Juguito, ¿quién es Juguito, perro? Si sí, es Schoen. esos dos, de, el de Bengals y el de. Y el entonces son los que van no a jugar. Green Alan guión bajo 17 sí. dice: me dio sentimiento ahorita que apareció Beret ahí en portada a mí también amigos, sentí bien gacho por Beret se acabó su carrera, presiento yo ojalá, ojalá todavía pueda regresar, pero ya está muy cañón gánales a los quesitos Antonio, sí, sí, les voy a ganar les tengo que ganar de modo de que no es prime time es en casa Nos vamos a ver con Sermon a ver qué tal. El período de es El período de A que que los Ojalá tal vez los Nainers le den otra oportunidad aparte de que no sería un CB card. Pues sí, pero no sé, Norman, yo creo que van a jugar en su, en su lado cada uno Cuando se alinee Adams desde, desde el lado derecho, pues ahí va a estar este Norman del lado izquierdo Le tocará a Lenoir, ese, ese tiro sí, a pesar de que Lenoir está jugando chido Ese tiro, tiro sí lo veo disparejón Leynor contra Devante Adams, Rogers se va a manchar. Temo decirlo. Greenlow, ahí está, lo, lo tengo que sacar. Ahora vamos a hacer de una vez los cambios. ¿Les parece? A ver si me lo respeta la, esta cosa. Porque luego no me lo respeta. Vamos a sacar. A. ¿Quién de corredor? Monster. Vamos a meter a Sermon. Y atrás de Sermon. O sea, a Mitchell, que a lo mejor puede ser que también juegue. Sion, bajo 17. Ver, dice. Jen Kings parece que no jugará el domingo. Tacle de los Packers. El no perro 40 un paro. bajo. Dice. Los pocos cambios que te deje. Sí, a Jushek no lo voy a sacar porque yo creo que sí va a jugar. Aparte, me gusta jugar con Jushek... no me importa que sea lastimado. <risa> este. Me digo, Samuel Brandon vamos a cambiarlo por Trent Sheffield. Y es más, a, a, a, a, ahí está Brandon Ayuk, y de número 3, el perro 49 guión no aparece, no Dice, está, no aparece este, el más probable después de ser sería Michelle, pues sí, vamos a ver si, si me lo respeta la máquina y los voy a alternar, ahorita, es, esa es mi idea, your skill, left hand, la línea hasta el momento no tiene broncas, ahí está, ahí está, Maurice Hurts de tackle defensivo. Pues sí, King Lowe, todavía no queda chido. A Drew Green lo vamos a tener que sacar. Vamos a meter a al El Alza perro 49-bajo. Dice. Warner. Yo digo que de todos modos trates Ahí de está. sacar más juego aéreo. Y vamos a intentar, a jugar, a intentar jugar por jugar los... por Vamos a sacar a, a Barrett y vamos a meter aquí a... Todavía no me pone a... El Vírense, perro 49-bajo. No a... Vamos a poner a Mosley. Dice. ...para emular la baja de corredores. Sí, voy a intentar emularlo. Vamos a intentar jugar más por aire. De, de hecho, estaba leyendo que, a, que es muy probable que a, que Garoppolo lance mucho este juego. Porque aparte, la, déjenme decirles que la defensa de los Packers no está tan chida. ¿eh? este, No está tan chida la defensa de los Packers. Ni por aire ni por tierra. Bueno, no, sí, la defensa sí, pero no es la ofensiva. La ofensiva. Pero por tierra es mala la defensa de los Packers. No ha jugado bien. Entonces si no vemos corredores. Oh, ¡Ay está! Hasta yeah, aquí low. Bloqueando un pase. <risa> <risa> no una corrida, un pase de Tiene la primera intercepción de Guillaume. ¡Ah! Venía. Nah, no me van a interceptar, perro. Estoy jamás. En la vida real lo vi. Ah, ¿por qué me estoy tirando antes? Alan Chimonda por 17. <risa> <risa> Confío en el juego terrestre Los Ravens pudieron correr más de 200 yardas Porque los Niners lead. no podrían Porque los Ravens Porque los Ravens tienen a la, Lamar Jackson Y ese cuate corre las 150 <ríe> Dice Me refiero en el juego del domingo jajaja. Bien bloqueado Corre ¡Ah, Corre Bossa ah, Corre dos puntos Sí. No, pero no eches la sal. ¿Cómo? ¿Cómo nos va? ¿Cómo le van a interceptar a Jimmy? Que quede asentado que el perro está diciendo que le van a interceptar a Garópolo Dice, estoy orgulloso de nuestra línea ofensiva. No ha permitido ninguna captura. Es correcto, y creo que eso es lo que le está dando chance de jugar medianamente bien a Garópolo el que no tiene tanta presión como en otros partidos. 6-2 en la tercera baja. No, ya es como de octava, baja Bajo Dice, Sus corredores también les fue bien Y eso que no son la gran cosa ¿De los Packers? ¿Corredores de los Packers? Puede ser Puede ser, pero este, yo creo que Los Packers no traen ofensiva Son la 27 por tierra Y 28 por aire, me parece In real life... Carlos Esquivel 340 y 3 Dice Hans Kelo Richie kilos. James sigue en el equipo El perro 49 y, y bajo Dice Chance como dice Alan Entra lance para dar más juego terrestre Y no he hecho sal Es estadística de Jimmy Siempre es interceptado en momentos no clave Eh, sí, pero no es la sal, perro Mira, Richie James sigue en el equipo Sí, nada más que está en la lista de lesionados eh, Sí, pues sí puede ser, es muy probable que Jimmy cometa un error con los Packers, ¿verdad? Pero no eches la sal. Pero ¡Ah! ¡Ah! no eches la sal, perro. Confía en el equipo, confía en Jimmy. Los Ravens tenían bajas importantes en la línea ofensiva. Sí, nada más que insisto, los Ravens al tener a.. a, a, a. Los Ravens al tener a Lamar Jackson pues pueden darse un poco entre comillas el lujo de no tener a su línea tan fuerte no, si veo, un coreback como, como Garópolo o así, pues no, te cuento pero Lamar Jackson improvisa todo y sale corriendo para todos lados y ven, bueno, para qué te cuento They'll a for por la primera vez Raheem Mostert conste que yo no metía Monster y, y lo están aventando ¿eh? conste que no es mi bronca Yo metí a Sermon y a Mitchell. el perro 49-baco 49, dice podrías correr con lance así improvisando como la madre Podría meter a Lance, fíjate que yo tengo el presentimiento No, llámenme loco um, Tengo el presentimiento de que van a meter a Lance en este juego No sé por qué presiento, que si sí le van a dar juego No te preocupes David, llegas a tiempo, apenas está empezando el juego Vamos perdiendo a 6 a 2. No dos te seis. preguntes cómo empezó esto, pero estuvo bien un raro. De acuerdo amigo. De acuerdísimo Más que no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que el que pierda a los rivales divisionales siempre, siempre va a ser un parote. Uy. Sí, se quedaron a nada de perder los cardenales, perdonó el pateador de los vikingos si no ya estaríamos un juego arriba de Seahawks y de Cardinals, perdonar los vikingos, y eso no estuvo nada chido. No sé si lo vieron, por ahí quien lo vio sabrá de a qué me refiero. El perro 49-vaco, dice... De acuerdo, comparto el presentimiento. Sí si es así, disminuirá la probabilidad de error de Sí, yo creo que es este, este para que das perros, y se, si es un juego que se presta para Para que Shanahan aviente a Lance. 316 Dice: Creo que todo sobre a los Lance. Pues es que están jugando mejor que el año pasado, eso es definitivo. Jared Goff, digo, no sé si vieron lo que hizo con Detroit. Pero obviamente Matthew Stafford lo está haciendo mejor que los Rams. Alan Alans-bajo 17. Están están, bien. Viste el duelazo de Donald versus Nelson. Estuvo bueno. Te agarraron de hecho. sí, estuvo bueno. Sí, sí, estuvo bueno. Sí, ¿como no. No lo vi completo, pero sí, sí. Ya me imagino. Se va a puesto el peso de hermano. de su hermano. Corre Jimmy, corre, corre Touchdown el Jimmy, Jimmy Garoppolo también no sé. Y también Keaton va a dar espectáculo Los pesos son clientes de Keaton. Sí, lo que pasa es que creo que las defensas ya están Están tan preocupadas por Kiro, el Perro Que este Que sueltan a otros jugadores Por eso los resultados está teniendo sea, no, Divo Samu eh, A lo están vigilando demasiado Saben que es el arma proyecta de, de, de, de Garoppolo y entonces están abriendo espacios a, a otros y se está destapando y Samuel, que es el líder receptor de la liga, al menos ahorita en estas dos semanas. Entonces pues ya tienen dos de dónde preocuparse. Si se empiezan a cargar más a Dibu, puede ser que tenga más espacios eh, Kirol, porque uno contra uno no hay backer que lo pueda, que lo pueda eh, detener a, al señor Josh Kirol. <coughs> Pero aparte estaba viendo los bloqueos de George Kittle No manchen No sé si le han puesto atención a Kittle cuando bloquea Pero una bestia igual que Trent Williams Que es ahorita el tackle blanqueado más alto en bloqueo Que deshace literalmente Deshace literalmente a los defensivos, esa es una cosa Alan -bajo parecen 17. muñecos de trapo que bueno que Jimmy Geno fue, fue parte de las lesiones after de su B en the esta semana oh, cállate, ojalá que su es que se lesione el número de los más excelente marcador 6-9, ya vamos ganando 6-9 6-9 ¡Ah! No, no me gustó. Atrás. Ah, me agarró con el paseo pantalla. Esa la improvisó la máquina al último. Sabía que ya la había detectado. El perro 49 dice: That's David 49. Y, y, y le mandé con el Zertir. Creo que, que nuestro talón de Aquiles serán las bandas, Warner, ya que Aaron se vio muy preciso en partido 20 pasado. 20, 20, on, el Aaron Rogers is... es muy preciso, dice: Veo a muy poco productivo con el balón. Y lleva dos fumbles en dos juegos. Ojalá solo sea momentáneo. Dos fútbol. según no, yo nada más llevo un fútbol, dos Dice, Nuestro ataque terrestre lo veo muy fuerte Raúl, Ramí sí es muy fuerte pero están todos lesionados Raúl Entonces ahorita no sé, no sé cómo le vamos a hacer Pablo te voy a paine un reto muy difícil Rampea a estos tres jugadores en forma de quien lo vea mejor en el juego terrestre Williams, quítelo caín, y no sé cómo se es el juguito, como dice el perro. Este, Los ranqueó Ah, está cañón, pero. Saludos, estimado Pablo, también estoy jugando mi simulación del juego y vamos igual, diferencia de tres puntos, ganando los poderosos 49 y, ¿Y a estos agudo ah. Al parecer, Sermón y Michelle se van a jugar. Ojalá que sí jueguen, ojalá, ojalá que sí, de veras. Eh, me preocupa, ¿a quién ranqueó más? Um, yo creo que primero Williams y después Luchek y al último giro, por ahí creo que va. La onda en, en que ¿qué juegas Alex que juegas en, en Xbox o en, o en, en Play tienes la, si juegas en línea chamo el reto alguien me dijo que me iba a retar hoy por ahí alguien me dijo te está fallando la presión al perro sí amigo pero es que recuerda que Aaron Rodgers te, te, te saca las domingueras chavo mira si ahorita la presión ahí ahí te vas ahí te van los Blitz Fútbol, bien perro Corre, gordo <risa> El perro ya va a ser mi coach Ya lo decidí <risa> Desde el juego pasado Órale, pues pásate Y ahorita que acabes tu juego, yo acabe el mío Si quieres, échame la invitación pero en 2019 fue nuestra perra Sí, lo fue Alex lo fue. Bajo cap 7 Dice La armamos la partidista El perro 40 ah, venga bajo. Dice <risa> B -b -b Alans bajo 17 Dice <risa> Perro mayor que Ryan Ja, <risa> <risa> perro El perro mayor que Ryan. Sí, creo que tienes. Buenas estrategias perro Demasiado agresivo como todo un perro ¿De qué dices? De, de, de correa grande <ríe> Y yeah, a quien me quiera retar Estoy como C49 oficial Aparezco así en línea Acá Aparezco en línea C49 oficial ¿En qué consiste el reto Monster? Cuando se junten mil. Creo que son, creo que mil quinientas eh, eh, gold coins, ¿no? Que son gratuitas, que el a ustedes se las dan nomás por estar siguiendo, más más por más estar siguiendo la transmisión. De cadena, cadena gruesa. El <risas> perro de cadena gruesa, por eso eres tan agresivo. <risas> Hasta cuando platicamos. <risas> ¿En qué consiste el reto Monster? De esos mil quinientas monedas gold coins. Dice. Eso perro, aplausos Este, recuerden que las Gold Coins Las van acumulando por ver las transmisiones De Canal 41, se van acumulando Ustedes pueden ir ahí, echándole, echándole Cuando se junten 1500 Gold Coins Que eso no es dinero ni nada, nada más es como Para jugar y reto, este voy a jugar Un partido, no nada más corriendo el balón No voy a lanzar un solo pase Ese es el reto Mustard bajo 17 Dice Tengo 1000 Ah, pues échalas, Carlos, vientos Go Nigers. Échalas y si ya se cumple el reto Nos lo echamos After the touchdown, it's Robbie Gold Ya empezamos a, a poner las cosas en su lugar Gracias al consejo de, de mi coach Y gurú, el perro de cadena gruesa <risa> Me dijo Presión, blitzier Fumble y casi anota Kinlow Nada más que a mí me gusta jugar más a la salé. De repente ser un poquito más precavido. De repente la carga nada más cuando no se la espere. Ah. Quedan menos... No, todavía quedan un poco más de dos minutos para la pausa. Ah... Uh. A voy a brechar con un safety, le voy a brechear con un safety. Be, Pero vamos a abrir el perímetro. bajo 17. ¿Dónde? Como ves en partido versus a Va a estar bueno. Es que todos los juegos divisionales, todos, los de Seattle, los de los Rams y los de los Cardenales van a estar van a hacer carnicerías, porque no nos queremos porque traemos buen nivel todos los equipos porque yo creo yo creo salvo Tampa Bay que es pues, el, el gallo de la, de la Oeste de la Nacional puede salir el, el campeón de la, de la, de la el representante de la Nacional del Super Bowl el perro 49-bajo está ahí ahora sí preventivo Ah, ya llegaste muy tarde, pero va. Preventivo. Está preventivo. ¡Vámonos! ¡Bien! Solamente con Forman Rush Ahí estuvo Rogers. Creo que Ay, ojalá lo traigamos otra vez a pan y queso El señor Rogers este, este, este domingo Déjenme pedir un tiempecito ¿Verdad? Para Poder tener el balón Y tratar de hacer más daños. Alan 17 los 49ers Dice. have Richie James back a deep. Well, last weekend, Ojalá, A la 20. Yo espero que sí, Rogers le tiembla, le tiembla contra los 49 y este tiro va a estar más parejo que el año pasado. El año pasado nos agarraron todos, todos cojos, sin en jugadores, enfermos de Covid y este. Otro... Así van a ver. Dice pegale con pantallas y play. Y eso estaba pensando mandar una, una, una pantallita, mucho hecho que juego así, pero. Pero vamos a ver or clock it and start over again. Here's a pass swung out From the gun, it's Garoppolo, sliding out of the pocket. No, ¡Iba a ser un churrazo de jugada! <laughs> Esa es la, la vieja confiable sí. Es mi impresión o la secundaria de los Niners No ha sido tan mala El perro no. 49 guión bajo Dice Play action Kittel No es play action pero sí voy a buscar a Kira, Al amigo Ahí está Ahí está y paramos el reloj Sí, la secundaria de los Niners ha jugado bien Sí, creo también que no hemos enfrentado realmente a un cañonero como nos va a tocar ese domingo. bueno, no nos hemos dado contra ninguna potencia aérea, pero aún <risa> así le enorme ilusiona. Este este domingo va a ser un, re, un retazo para Lenoir, ¿eh? o sea, cuando tenga que enfrentar a Devante Adams, sí va a estar chido. Ese tiro sí lo quiero ver Porque ahí es ya enfrentarte a la elite Y ahí quiero ver a Lenoir Porque aparte Rogers lo va a atacar Y lo va a atacar como no tienen ustedes una idea ¿Eh? ¿Vieron que pase? La ventana ahí Entre tres Ahora me aventó un Montana Se me salió un Jared Goff Pero ahorita me salió un Montana No nos hemos dado cuenta Ninguna potencia aérea Sí, es lo que te digo yo creo que este ching ¿Quién salió la estimadora? Claro, ya estaba lastimado. No importa. El perro 49-Bajo dice: Nombre la precisión a Barbaro el primero no, en el segundo sí amigos, vamos, Vámonos, vámonos, ahí está. la Samuel, jala. jala. Vamos, juegas en serie, quedan cuarenta y tantos segundos. Ah, no, voy a tener que acabar en último, no puede ser. Todo cubierto. El perro 49-Bajo. Dice. Sherfield Perro. Carlos Esquivel 343 dice <risa> al parecer Aaron Banks va a ser el primer juego que esté activo. Ahora sí. Y mira, y aquí me lo lastiman. <risa> Sustituir ¿Sustitu de modo. Hasta el sprain ya chapeó. Vamos a intentar. Ya sé. No. Una pantallita porque necesito ganar yardas y salirme del campo para parar el reloj. Ahí Está. Todavía con 11 segundos. Todavía con 11 segundos tenemos para tirar dos veces a la zona de gol. Está, ay, no tenía, estaba. 8 segundos, una más. Todavía podemos enfrentar una más a la zona de la rotación. Esa. El perro 49-Bajo. Dice: La tenías. La tenías. Ahí está Ah, se le cayó Se le cayó a Samuel de las manos Eso era touchdown A uno por tres, sin modo No la quiso Samuel Ahí está Ahí está 19 a 6, nos vamos al medio tiempo Con amplia ventaja, vamos a meter a Y como ves a la línea ofensiva Me permites ilusionarme Eh, hay que ilusionarnos Dice No era fin Alansion bajo 17 Si era touchdown, ¿Cómo no Dice Para los haters de Polo XD XD bajo 17 Dice Ahí la acabó Sí, la soltó, la tenía. Sí, y ilusiónate, este Pablo. Nada más que no se nos lastime ninguno porque no tenemos banca. No hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay profundidad en la línea ofensiva. Los titulares, todos casi son muy buenos. O sea, son estrellas. Lo que es Williams, Tomlinson y Mac. No lo voy a piensan como que los hermanitos. este... Ven del otro lado, que es, es Bronsky y McClinchy, pero en el general la línea, buena pero si se nos lastima Eagles alguno, no te cuento. Ahí está, ahí está la. Ahí está la cosa. Claro que que no le ha estado temblando las piernas, eh, Para correr, no sé si se han dado cuenta que sí se está aventando y está, está tomando decisiones justo a tiempo cuando, cuando antes se quedaba pasmado y lo capturaban. Ahora sale corriendo y se le ve bien la rodilla. Se ve muy bien de la rodilla y eso me gusta. From a couple yards deep he'll bring it out of the end zone <risa> Empieza la segunda mitad. Llevamos amplia ventaja, 13 puntitos Todavía so, la podemos ampliar más, más creo yo. Pero well Lance two Vamos a meter a Lance. Dice, creo que lo van a meter. Así Pablo, pero debe cuidar más su rostro xd xd xd xd el Mira, perro 49-bajo. Dice. Sí, Jimmy anda moviéndose muy bien en la bolsa y hasta saliendo de ella. Sí, la verdad es que sí. Nos está haciendo bien <risa> Jimmy G, perro. Este... Debe cuidar su rostro, pues Sí, amigo, porque yo creo que cuando se retire directito a... a las revistas o a, o a la televisión, ¿no? Entonces... Pues, es Contreras 316... Tiene con qué vivir después. Dice arroba el perro 49 bajo eso es porque la línea le da mucho tiempo a Jimmy y eso es buenísimo sí, le están dando mucho tiempo a Jimmy lo que el año pasado no le están dando mucho tiempo, en 2019 le daban ese tiempo y ayudó mucho al equipo a, a lograr lo que logramos ya está Lance, ¿eh? ya metí a Trey Lance Voy a jugar más play action ahora, perro, más play action. El perro 49. Y el bate. Dice. Corre con el Ahí estuvo, viste, viste qué quiebre. Viste qué quiebre de Lance. Para 13 yarditas. Eso es lo que no van a poder parar de Lance cuando esté listo. Alans-bajo 17. Dice. Úsalo como Blance. si fuera la marca A. Ahí estoy la mareando con Lance <risa> Inevitablemente van a tener que morder El anzuelo, los Los Packers El perro 49-4 Dice Eso perro, con eso vas a congelar A los besos El Contreras 316 eso. Las águilas no lo capturaron nunca Y solo lo tocaron dos veces Y eso que Esa frontal está Bien y esa frontal estaba bien pesada y sí, y de hecho nada no, yo tengo registrado cuando bien las estadísticas nada más le pegaron una sola vez a Garoppolo. Eso, eso está cañón, eh. ¡Oh! ¡Ah! Ya me engolosiné con Lance. <risa> ya, vamos a ponerlo a lanzar. Es cuarta, pero me la voy a jugar. Es pues como de que no Lance. Oh. ¡Ah! ¡No llegó! ¡No llegó! Nos pararon Me golosina con, con Lance corriendo <risa> Dice. Te cargaste, tenías la décima. Sí, sí, sí. en Chontreras 316. Dice. Con Alex Max, junto es otro cuento. Sí, Alex Max, junto. Alan, bien bajo de Corval, de la línea dice. A los siguientes les afectó mucho la decisión de Brandon Graham Sí, ¿eh? Porque ese cuate nos estaba. Estaba, estaba. Era el que, de hecho, desde el primer snap fue el que entró, tumbó por ahí. Creo que perdió su asignación, Maco, no sé, pero reaccionó muy rápido y, y ahí fue donde valió peso todo. Nada, la presión, el disparo y se cegó Rogers. Paramos, no pasó nada. El perro 49 guión bajo. Si. Al parecer Aris no va a jugar Y lo ponen como el segundo mejor en apresuramiento al club ¿No va a jugar? ¿Por qué no va a jugar? ¿Por qué no va a jugar No me digas que se lesionó otra vez ¿No puede ser y, y te digo, perro, ves Y si dices que todos los equipos están igual, hombre Estamos jodidos. ¿Usted no va a jugar? Cuéntame. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Bueno, no que lo sepa, si va a jugar yo no he ningún reporte y 30. 30. dice armstead solo no pero se ve que se va a jugar el Toro 49-bajo dice to yourself, aparece con lesión de abductor Alan's-bajo 17 dice está medio limitado en prácticas bueno, hay que ver la gravedad de, de la lesión, como es el logo, son lesiones nada más que los tienen, sí no entrenan por precaución, pero, pero al final sí terminan jugando perro. Hay que ver qué te no los espantes. Bien. Aparte el abductor pues es muscular Entonces no creo que sea como para No creo que sea como para que no jueguen uh. Los santos ganándole a los patriotas Eso no lo veo venir los Santos están cayendo ya sin Drew Brees, ¿no? para los que tenían esperanzas en que los Santos sin Drew Brees iban a jugar bien, De pues... temo que no. Y que... bajo uh. 17 dice que solo Montona está jugando re bien en Riders, aunque también es gran parte por Max Crosby. <tose> El perro 49-Bajo. Dice. Ese sermen anda dando juego, eh. Carlos ¿Sí? Esquivel 343. Dice. ¿Sí? Pablo, te recomiendo una página de los 49 S en Instagram. Se llama Cuadragésimo 49 SK. Es un reportero dentro de los Niners y hace en vivos si responde preguntas. Ok. A ver, vamos por partes. Um... Salomón Thomas está jugando bien con Riders Pues creo que el sistema de Riders La defensa del esquema de Riders le beneficia Tiene mucho que ver eso Qué bueno por él Porque pues acá no, funcionó Nos está dando un juego así Estás para el chido Bácalo, regresa a Jimmy Ah, Ahorita vemos Si no funciona, metemos a Jimmy 49ers en Instagram Se llama 49ers Cam Órale, lo voy a buscar en Instagram 49erscan, va, me late Minnesota, ¡Ah! Ojalá que sí Así le pase por encima a los A los Seahawks Vámonos, bueno, ahí estás. ¡Oh, ya Y me tardé, me tardé. Ahí estaba, desde hace rato. Vamos a intentar esta, a ver si me sale. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, sí me salió! ¡Ja, pero los Rams de ganan a los Bucks eso nos conviene o no Alan tiene un bajo 17. <risa> Dice, Ofensivas muy buenas versus defensivas. Que el, partido entre, el partido entre minutos versus EA. <risa> sí. De hecho, creo que, <risa> que sí. ¡Ay, interceptado! Pues! Ya vamos a sentar a Alan. Vamos a ver el castigo que fue. <risa> Y sí, lo van a declinar Y se quedan con la intercepción Y otra vez no sacamos puntos ah, Nos vamos con las manos vacías Ya voy a regresar a Jimmy Si volvemos a tener el balón voy a regresar a Jimmy Lance no hizo nada A Lance bajo 17 Dice por eso Lance no está listo, jaja. <risa> De acuerdo, por eso todavía tiene que seguir aprendiendo. Pero en dos madens vas a ver. <risa> <risa> En, Madden, en el Madden 24 Lance va a ser, va a estar este va a del rating de 99, van a ver, nos va a ser la portada. De Adams. Dice. Ojalá Chanehan no le haga <risa> como tú a Lance <risa> pues Es que, ¿qué, qué les digo? Pues quiero correr, quiero correr con Lance y pues no. Y quiero pase y me intercepta, pues no. Ya, ya empezó a jugar Rogers como Rogers sabe jugar. Ya me cayó ya me cayó gordo, le voy a empezar a disparar. ¿Dónde? No gain there on the completion. Vamos a empezar a el Rochito, al señor Rogers, a ver si no me la aplica por ahí. El perro 49-bajo. Dice, pégale al guante. Alans-bajo 17. Dice, yo no sé qué pensar del Bucks versus Rams, jajaja, es que soy muy fan de Stafford y Ramsey desde antes que estuvieran en L.A. pero son los Rams. Jajajaja. Es que soy muy fan de Stafford Y Ramsey pero rams. <tose> pues los Rams no están mal Yo creo que va a estar chido ese, ese, ese, ese agarrón va a estar bueno Yo presiento que sí va a estar bueno 2 minute warning Y ya casi lo tenemos Y ya casi lo tenemos Ay, llévatela Casi ahí estaba Fred Warner. Los paramos. No, no, no, no los paramos. Se la van a jugar. Se la van a jugar. El juego 49 just one last Dice. Preventivo. Bien. This Ahí estuvo. Sí, señor. Fue híbrido, perro. Fue unas cargas y otros en zona. Con eso. Vamos a dejarle uh, ya que acabe el juego lanza A ver si todo puede hacer algo. Vamos a darle chance. Yo espero que sí. Hmm. Ya me voy a concentrar. Pero tú one to Ahora, ¿qué hago con eso? Pero lo que es what es... que, que ah, do bueno, ¿sí? oh, with he it? The totally home free yet, but it's Listo, duele. Piden otro tiempo. Creo que no saben que me están dando chance de anotarle otra vez. Alans-17. Dice. Puedes hacer la jugada con la que Lance hizo su touchdown versus Chiefs. El perro 49-bajo. Mm. A ver, vamos a intentarla. Pantalla. Vamos a intentarla, nada más que no es receptor, es un... Fullback el que va a salir en esa jugada. Interceptado. La intenté. La intenté. Nada más que tiré la triple cobertura. No, pues Lance todavía no. Ni Lance ni yo. Pero no reaccionan like como lo hacen en este... ¡Ready, Bosa! Alan sigue el 47. Dice... El tono 41 guión bajo. Dice... T.S.R.S. Me la pidieron. ¿Quién me la pidió? Alan me la pidió. ¡Horre! ¡Ay, no! Alan guión bajo Dice, Lance es un rastera mejor, forma John XD, XD, XD, XD. El perro 49 guión bajo. ¡No! Y en otro golpe. ¡Pablovich! <risa> <risa> Dice: Ve, ja, ja, ja, ja, ja. <risa> corta y 12 y más. Y puse preventiva, era preventiva, eh. Cover 6 preventivo y ve TV lo que más Ay, eso qué. <tose> No puede ser. El free goal block, está chido porque luego ya la cambias y no saben qué hacer las defensas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Madden, pero no me gusta porque luego se vuelve muy aburrido. Ya estoy como en el juego contra las Águilas, miren, ya se puso bueno al final. Van a patear corto, están, están de acuerdo. Alan guion bajo 17. Dice, al más estilos claro, el perro claro. 49 guion bajo. ¿Qué pasó, perro? <ríe> ja, ja, ja. Dos intercepciones a Lance. Este, ¿qué te digo, perro? Ni modo. <risa> el perro 49 guion bajo. Dice. Al estilo siete, jajaja, exactamente, al estilo Así tienen al ser los juegos Al estilo Shanahan 4 4 4 4 4 ¡Que 4 Tres anuncios, ni modo. Bueno el juego y anotamos al final con George Hill. <tose> Me uno al canal de YouTube si haces parte en primero y diez. Te lo prometo que cumplo. El, el perro 49 -bajo. El y nueve guión bajo Dice Que pase, barbaro muchacho Hace un perro 17. Dice Ya salió Ya salió, ya salió Dice Listo Broter el mío ya quedo ganando por 20 De diferencia 2 ahí en tiar Una captura y tres balance de news sueltos sas neta No puede ser, este Bueno Carnales de YouTube, aquí en la simulación. Me despido. Este. Ya saben que hay que apoyar los Niners mañana, domingo por la noche. Eh, Prime Time en casa. Vamos a ganar. El lunes nos vemos en el podcast. Eh, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal. Únanse a los miembros del canal. Go Niners. Y seguimos aquí en, en Twitch.